vamos a hacer estos días, es la continuación del de revoco base, es lo que estábamos dando. ¿no? Esta es una forma de revocar casas de cualquier tipo, se puede hacer sobre cualquier material, en tres capas. La primera capa es la capa de imprimación, que es la que hace que se una, el revoco grueso, que es la capa que veis que está dada y que está grietada y la última capa sería el revoco fino, que es la que ya no queda grietada y que queda... Totalmente, o sea, es un revoco en tres capas, ¿vale? La primera capa de imprimación es tierra líquida, lo más arcillosa posible, simplemente no hay ninguna receta, o sea, cuanto más arcillosa sea la tierra, mejor, ¿Vale? Y se trata de hacer un puente entre el estrato seco, que puede ser ladrillo, puede ser paja, puede ser lo que sea. Y, la, y la, el revoco base, que lo más interesante es que sea lo más grueso posible. ¿Por qué es interesante que sea lo más grueso posible? Porque las casas de madera y las casas de paja tienen un problema. De que no son muy calientes porque les falta un componente, que es la inercia térmica. Son casas que apenas pesan, son casas ligeras. Entonces una casa de piedra es caliente y fría en verano porque tiene mucha inercia térmica la cantidad de masa que en la que se queda el calor, pues tiene como una inercia que hace que se desprenda muy lentamente. O sea, que se calientan y tardan mucho en enfriarse, y se enfrían y tardan mucho en calentarse, ¿no? En una casa de paja, en una casa de madera no tiene esto. Entonces, cuanto más revoco pongamos, más inercia térmica vamos a ganar. ¿Eso lo entendéis? Uh -huh. Entonces, lo que nos interesa con este proceso es eso. ¿Qué es lo que pasa con los revocos de cal o de cemento? Que no puedes hacer unos revocos muy gruesos. La cal, porque no carbonata, tiene que estar en contacto con el aire, sobre todo. Y el cemento, porque crearía una... Trae, no transpira. Sobre todo, entonces, hay de rebocos muy gruesos. de cemento consigue inercia térmica, pero al final no consigues transpirabilidad. Y para la paja es muy importante que sea transpirable. Porque si no, si no se condensa dentro de la paja y con los años, al final se pudre y se deteriora y, y no mola, ¿no? Entonces, por lo, me, por lo menos los revocos al interior, siempre en las casas de paja o de materias orgánicas dentro del muro, tienen que ser de tierra. Intentando no añadir cal, aunque hay gente que lo hace, pero sobre todo interior no interesa. ¿Qué pasa con la tierra? Pues que no fragua. La cal, el cemento fraguan, se quedan duros y no, te va, no se te va a caer encima. Pero nosotros estamos haciendo tierra. Entonces, vamos a meter toda la tierra que podamos. El, la capa de imprimación, solo barbotina, tierra líquida. La segunda capa, con un montón de tierra. Solo la fibra que metemos y la arena hace que tenga algo de estructura. Eso es lo que ya está puesto. Sí. Y ahora esta es nuestra siguiente capa. Esta va a ser una capa muy fina y simplemente es como para hacerla uniforme e impermeable. ¿Vale? Si yo meto mucho barro, se me va a agrietar. Si meto mucho barro, va a, ser, va a querer mucho recibir el agua también. Entonces no me sirve de última capa. Entonces lo que estoy haciendo aquí es un mínimo de barro y un máximo de arena. Arena es lo que hace que sea dura, la que tiene más estructura. Si solo fuera arena, al final la tocas y se cae. Es como un castillo de arena en la playa, ¿no? Cuando está seco, parece muy duro, pero en cuanto lo tocas se derrumba, ¿no? Entonces necesito un aglomerante. Si no tengo el barro, porque hemos dicho que mucho barro lo agrietaba, pues vamos a echar un mínimo de barro, en esta proporción, con esta calidad de barro que tenemos, es un barro muy bueno que se llama greda, que tiene árido fino pero que, que agrieta mucho, ya lo, lo estáis viendo, ¿no? Pues esto vamos a hacer 4 de arena por cada 1 de barro, casi como el cemento, esa es la proporción de cemento-arena. ¿no? Y si hacemos esta masa simplemente 4 de arena, 1 de barro, yo la pongo, me queda perfecto, no me agrieta, pero en cuanto toque va a ser muy arenoso, se va a caer. Eso nos decía una chica el otro día Claro, entonces necesitamos otros aglomerantes Aparte Normalmente aglomerantes Que no sea muy, que no les guste mucho el agua Porque queremos que sea impermeable Y aglomerantes que no sean químicos O que no limiten nuestro espesor ¿Vale? Se podría hacer con cal, todo el mundo lo hace con cal pero también el reto es intentar hacer cosas que no lleven cal. Porque yo voy a estar viviendo con eso y cada polvo que sale es cal que tengo dentro de, de mi organismo, que estoy respirando y que... Entonces usamos el gluten del trigo, que es esto. Esto es una besamel que hemos hecho. que hace igual que la bechamel, ¿vale? La proporción de la besamel más o menos es un cuarto de, de kilo... De trigo por cada dos litros de agua. ¿Vale? ¿Y nosotros estamos. ¿Qué? Nosotros estamos usando 10 litros de volumen de, de medida, ¿no? Entonces vamos a usar una medida, que serían 2 litros de engrudo, con un cuarto de kilo de, de harina, por cada cubo de barro que usemos. ¿Vale? Entonces hemos dicho que este va. ¿Cuántas de arena y cuántas de.? 4, 1, eh, y, un, y dos litros ¿no? eso es, de momento eso es lo que estamos llevando después vamos a usar otra cosa que se llama la caseína la caseína es una proteína de la leche si vosotros veis cuando estáis echando leche en un vaso y te queda una gotita de leche en la mesa, al día siguiente vas y hay como un plastiquito blanco sí. pues eso es caseína la caseína se ha evaporado y el problema de, de, de no lo podemos hacer con leche normal ¿por qué? porque la leche normal se pudre entonces al final tendríamos unos olores dentro de la casa y unas manchas que no nos interesan. Entonces usamos eh, cosas que no tengan grasa. Se puede usar el suero del queso, por ejemplo. El suero que se hace, en, ese suero transparente, se tiene que, la suficiente caseína. Se puede usar leche en polvo desnatada, porque toda la leche en polvo es desnatada. ¿vale? Eh, se puede usar también queso quark, eh, que es casi caseína pura, pero light. Tiene que ser light, 0% graso eso es lo que usa el hombre que me enseñó a mí que es de, es de Europa pues es más fácil ahí conseguir queso cuar que le que echen polvo pues se pues le usa queso cuar. Eh, ¿qué más cosas usamos? de momento nada más o sea, para lo que es arena y aglomerante arena, cuatro, aglomerante una de barro, dos litros de engrudo y caseína, ¿cuánta? pues cuanto más, casi mejor pero estamos usando unos 200 gramos por cada medida de leche en polvo que vienen a ser como 2 litros un poco menos ¿vale? pues eso ¿qué más cosas podemos eh, improvisar? No, eh, mejorar nuestra mezcla ¿la caseína es para impermeabilizar? es para impermeabilizar y para, para aglomerar. aglomerar para las dos cosas ¿para que ¿Vale? se deshaga el. sí, como para que haya algo que sujete la arena ¿no? lo que hace el cemento Sí, un pegamento, exactamente, ¿vale? Eh, esta masa que estamos haciendo está muy guay, pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, como no fragua, si yo le doy un golpe, pues le voy a rayar. Si cojo la uña o así, la rayo. O sea, me interesa más que sea un poco elástica. Y también va a ser no demasiado impermeable, aunque la caseína es impermeable. Entonces, vamos, ¿cómo la mejoramos para que sea más impermeable? Pues lo mejor en estos casos es el aceite. El aceite hace que sea elástica e impermeable. Pero el aceite tiene su problema, que es que limita la transpirabilidad también. Entonces, lo que dice todo el mundo, que todo el mundo usa aceite, el aceite que se usa en, en todo tipo de construcción es el aceite de linaza. No sé muy bien por qué, porque seca totalmente, y entonces al secar totalmente no pega el polvo. Si tú esto lo pintas con aceite de linaza, cuando esté seco el polvo no se va a pegar. Si lo pintas con aceite de oliva, toda la vida va a estar recibiendo polvo. Y se va a estar pegando, entonces te va a crear un problema. El aceite de linaza vale más de 4 euros el litro, es, es lo más caro que vamos a usar aquí. Y siempre en los rebocos dicen que mientras no haya más de un 5% el total de la mezcla, en el revoco de aceite de linaza no limita realmente la transpirabilidad. Eso es casi el ingrediente más importante. Tenemos un problema al usar una masa de agua y en la que añadimos aceite pues que se, que se separa por niveles. Entonces, como esta masa no va a ser muy líquida, vamos a tener que estar batiéndola eh, siempre que la, que la añadamos. ¿vale? O sea, antes de, de coger un cubo, cogemos la batidora le damos un poco. Se podría hacer de otra forma, hacer una especie de mayonesa. Ya que estamos de alta cocina, hacemos leche en polvo, eh, besamel y mayonesa, añadiendo clara de huevo. Y ajo para que los vampiros. Ajo para que los vampiros, si pues lo hayas dicho, pues, pues lo del aceite de linaza hay gente que lo hierve con ajo? ¿Con ajo? Para la carcoma, para la madera especialmente. Claro, es que sí, sí. Para, los, ¿Para los bichos? Sí, sí. Y picante también. picante también, sí, es verdad. Entonces, la podemos probar luego. Y de Mira, ah, ¿Sabes la gente? Ay, las ñoras, las ñoras no podemos a traer esto. Ya que no se pueden comer. secamos. ¿Vale? Esta masa, entonces, eh, un 5% más o menos de la cantidad. No se trata de sumar aquí, porque si tenemos, hemos dicho, 12, hemos hecho para 3 esta mezcla. Para, vamos a intentar averiguar cuánto aceite de linaza debería ir aquí. Tenemos 3 de 10 litros, 30 litros de barro blanco. Eh, 3 por 4 son 12, 120 litros de arena. Entonces, si tú sumas, dirías, pues 30 y 120, 150 litros en volumen. No es así, porque el barro funciona, porque la partícula del barro es muy, muy pequeña. Entonces es como el acertijo este de los musulmanes o no sé qué, que decían, tenemos un tarro lleno de piedras, y dice, ¿el tarro está lleno o está vacío? Dice, está lleno, y coge el tío y echa piedras más pequeñas. Dice, bueno, ahora sí, ahora el tarro está lleno o está vacío, y coge el tío y echa arena. Dice, ahora ya sí que está lleno, ¿no? Está lleno, está vacío y echa agua todavía. Entonces esto le pasa lo mismo, la arena tiene una granulometría, que es, para que os hagáis una idea cada grano de arena, y esta es una arena lo más fina que hemos podido conseguir pues sería como esta habitación imaginaros, así a escala no pues cada grano de barro sería más o menos como esto es, eso es por lo que interesa además, el grano de arena es multifacético no tiene facetas en todas las direcciones y el grano de barro es plano, es como una hoja entonces el el, el grano de barro se va acumulando como por capas, como así, como, como la piel, ¿no? Cuando se esfolia, ¿no? como por, por escamitas. capitas, uh -huh. como por escamitas. Y entonces necesita una estructura suficiente para que entre estas inmensidades eh, quede todo cubierto. Entonces la proporción es muy importante. Si no es suficiente, la arena se cae. Si es demasiado, eh, la capa que hay de barro agrieta, porque al ser en escamas se separan fácilmente, ¿no? Al secarse. ¿Vale? Uh -huh. Pues, normalmente lo que hacemos es, si el, si el barro es muy bueno, hacemos una proporción como esta. 4 a 1, 5 a 1, nunca lo vi. Pero igual si tienes uno de, de cerámica, un barro de cerámica o algo así, necesitarías hasta más. Y añadir hasta áridos un poco más gruesos también. Eh, hasta 1 a 1, que sería un barro muy, muy arenoso. <coughs> Casi sería arena y que hay barros rojos por ahí que que son todavía más pálidos de este, ¿vale? Este es un barro más arenoso que el blanco, pues entonces aquí lo que he echado es 3 de arena. Vamos a probar con la proporción de 3 en vez de a 4. Entonces tú haces la mezcla, siempre tirando a menos arena que a más, y haces una prueba. Entonces un cuadradito y lo aplicas. Pero Esto si se, es... se seca en dos o tres días. Eso no te sé si iba a decir que si no seca no vas a saber. Bueno. Pero seca muy rápido, porque la capa que vamos a usar aquí es de máximo medio centímetro a un centímetro, ya es demasiado, ¿no? Entonces, en dos o tres días seca. Entonces haces varias pruebas con variado porcentaje. Las recetas no existen. Hay que saber un poco los conceptos en las tres capas. La única receta que hay es la capa de imprimación, que es lo más arcilloso posible. La segunda capa, la del de revoco de cuerpo, que es... tiene que tener mucha más barro que arena y la última, que no queremos que agriete, tiene que tener mucha más arena que barro. Y usamos los aditivos en las proporciones que queremos siempre con que el aceite de linaza no sea más de un 5% del total. del total. Entonces yo más o menos tengo calculado que por cada medida de barro uso un litro. De, porque si cada medida de barro son como 50, eh, 50, 50 litros en total, eh, quitamos que lo que se mete por medio más los aditivos, quedarían unos 35 litros. Pues más o menos, ¿un 5% de 35? Eh, 1,7 5% de 35 <risa> no es 1,7 ¿no? Pues el 10% es 35, la unidad del 35 3, es 1,75 1,75 sí, bueno, no Vale, contando que es lo más caro y que, y que al interior no necesitamos tampoco demasiada impermeabilidad yo suelo echar entre 1 y 1,200 Así, realmente es un 4%, pero sí. 1, 1, 200 algo así. Y una cosa, estás ganando las cantidades de la mezcla, pero ¿cómo sabes cuánta mezcla necesitas por metro cuadrado? Eh, eso es muy interesante lo que has dicho. Es muy sencillo, cubicarlo es muy sencillo, porque si es medio centímetro por eh, los metros ah, bueno. cuadrados que sí. tienes, en volumen, pero no lo sabes mientras lo estás haciendo, porque depende de la granulometría de la arena, depende... Entonces, normalmente, una vez que tienes ya tu fórmula hecha... ¿Sabes? Estos cubos son de 45 litros, por ejemplo. Mm. En estos siempre cabe una medida. En estos grandes, en estos pequeños no. Para batirla, ¿no? Pues una vez que tienes, dices, pues mira, con 45 litros he dado esto. Pues lo multiplicas por el resto. Porque es casi imposible... O sea, tienes que ir haciendo mezcla poco a poco. No puedes coger y... Hacer no. Primero tienes mezcla. que hacer un experimento para saber mm. cuál es tu buena mezcla y hacerlo. Y cuando ves que no agrieta... Nosotros tenemos cierta experiencia con este barro, entonces nos vamos a lanzar a hacer toda aquella pared. Sí, vez, sí, si mañana grietara, se puede dar otra capa, es trabajar dos veces, una mierda. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo así, yo creo que va a funcionar así. ¿Vale? Pero y... para comprar los materiales y todo eso, ¿cómo sabes cuánto... Materiales, que es el único material que tienes que comprar realmente es la fertilidad. Bueno, es la arena, ¿no? Y... La arena es nada. tiempo, no? Arena, sí. Si tú estás en una obra, de... no, no compras por kilos de arena, compras por Un beijo A puede ser 30 euros. Porque es, es un metro cúbico, ¿no? Y más o menos para una casa así necesitaríamos unos tres. Big A ojo y por, con experiencia, unos tres... yo creo que sobrará. Tres. También por fuera hay mucha superficie. Por dentro aquí, con menos de uno, lo da 90 euros. ¡Ah! Toda, toda. Claro, por dentro y por fuera. Sí. el concepto por fuera es el mismo solo que hay que añadirle cal en principio una casa que, sobre la que no llueva directamente en el muro que tenga unos aleros suficientes, por ejemplo todos estos cachos hasta debajo de la ventana y luego tiene andar. la parte de abajo por ejemplo, que tiene el tejadillo este que lo va a proteger eso no necesitaría cal y luego también estamos trabajando en un concepto de autoconstrucción o sea, nosotros no trabajamos para el cliente Trabajamos para nosotros mismos. Entonces, si yo veo que me está fallando por fuera, porque la mezcla que he hecho es no sé qué, pues cojo y lo corrijo. Si veo que en los puntos de más resistencia me está, me está fallando, pues cojo y le añado cosas que son ecológicas y que, y que funcionan. ¿Y ¿Y ¿Por qué no quieres añadir? Porque no, respira. porque no respira y porque es agresiva. Para, para el cuerpo. No es ecológica porque se hace en las mismas fábricas que las cementeras. Eh, no limita la transpirabilidad de, de dentro a fuera La limita mucho menos que el cemento. Pero es que el barro no limita en nada la transpirabilidad. Bueno, es como y, yo, este... y yo, Fermín, ahí lo, lo de la transpirabilidad. Hay gente que defiende que es transpirable la cal perfectamente. Sí, sí. O sea, cebada y toda esta peña la claro, defiende como la transpirable la cal. la cal. Son los arquitectos que la usan. pero, pero... Vale, vale, vale, bueno, claro vale, Y sobre vale, todo, todo que al, que exterior, no al exterior. Al exterior tampoco sí. digo que sea mal, ¿eh? al el revés. Mario, o sea, a... Yo estoy opinando de que en esta casa habría que poner cal al exterior. Sí. Porque está muy expuesto. Uh -huh. Pero al interior <risas> no se necesita. Totalmente de acuerdo. Al interior. Y al interior, además, es, es un producto súper básico que no está bien que respires ese polvo. Es mejor que sea tierra. Además, la tierra eh, hace como de puente de la humedad, de la vaporización de, que va a estar regulando la humedad dentro de la casa. Va a estar... es lo mejor. Porque es lo mejor. En nuestra casa. Y luego hay alternativas a la cal. Lo que pasa es que no les interesa las cementeras. Y tampoco a los arquitectos. Por eso en la autoconstrucción para mí no es necesario usar la cal Porque tú estás viendo con tu casa. Esto, pero por ejemplo, son silicates. Cales, hasta dentro de lo que acaba ecológica, quiero decir. Si sí, es, es un proceso químico de, de calentar piedras que se ha usado desde hace sí, sí. miles de años, la cal No es sí, como pero no lo hacen. En metros, las caleras, en lo hacen, lo hacen los mismos. Claro, lo hacen como parte Pero los de de la industrial cemento. en las cementeras. Quemando Pero... neumáticos es y, y claro. con un proceso energético mucho más bajo que el uh -huh. cemento y mucho menos radiactivo, sobre todo, y mucho menos. Es natural de alguna manera, aunque o sea abrasivo. Claro. ¿Sabéis cómo se hace Pero la cal? La ¿no? ¿De dónde sale la cal? La cal es la piedra caliza cocida durante tres días, que se hace como un proceso de crear el ácido solo, ¿no? La no. no. La no. Entonces, luego esa cal, esas piedras, cuando las pones en agua, empiezan a hervir y se crea como la piedra caliza otra vez. ¿no? Uh -huh. eh, la piedra caliza se crea en la segunda fase. La primera que es solo el hidróxido de calcio lo que vas a producir con la cal. Que es la cal viva, con lo que pintan en el surto a las paredes. Sobre eso no se puede hacer masa con la cal. Una vez que lleva mucho tiempo mojado, se convierte otra vez en la roca caliza. Que es con lo que se revoca las paredes. Y si eso lo vuelves a moler... Y lo vuelves a hacer, es una especie de cemento, que es la cal hidráulica. Uh -huh. o sea, la cal hidráulica sería la tercera, la cal viva la primera. En el medio está la cal aérea, el hidróxido de calcio, que es lo que se usa, que es como cal aligerada. Es como la caliza pesa poco realmente en proporción, ¿no? pues al hacerla en polvo. O sea que de las tres, la cal, lo que nosotros hemos conseguido que es cal viva, apagándola con tiempo es lo más... Eso es cal aérea lo que estáis haciendo vosotros bueno, es cala aérea pero uh -huh. decir que el proceso que decías industrial que contamina del copón con es, de, es, es, es el de hacer es, la es cal el menos. Menos. sí ah, vosotros bueno. lo habéis hecho en el proceso más así, pero vosotros no, no sobre todo es que la calidad de la no es la cal que usaban los <ríe> romanos que estaban ahí, luego cuando abrían el horno estaban eligiendo por colores por tal cual era la cal que había fraguado a una temperatura más alta la que, la que se había molido que no me quiero adelantar, pero yo me falta un ingrediente que es el que me tiene loco. le falta un ingrediente. La sal. Sí, falta la sal. Sal para... sí. Si nosotros echamos un puñado de sal, sobre todo cuando ¿En la trabajamos no en verano... Bien? Ah, no, me decía de coña. No, no, no pero... se usa <risa> de porque la capa, la capa es muy fina realmente, ¿no? O sea, la sal normalmente en el cemento hace que no pegue. O sea, es un error usar arena de playa o lo que sea para el cemento. Es una cagada porque tiene ahí un proceso químico que hace que no frague bien. Pero la sal a nosotros nos interesa para que seque lo más despacio posible. Si estamos trabajando en verano, sobre todo... Por eso es antiaglomerante, claro. Por eso es antiaglomerante, exactamente. Entonces, yo no he echado mucha, ¿eh? Igual no sobra, pero porque no sabía tampoco la temperatura que iba a hacer. Más o menos, esto sí que es a ojo, echamos un puñado por cada... La puedes probar, de sal. Y todo lo que hagamos siempre tiene que, que ser disuelto. No o sea, yo antes de, de echar aquí la arena, por ejemplo, he un cubo de agua, porque es como cuando haces cemento. Si tú echas el polvo encima del polvo y luego echas agua encima, en las esquinas te va a quedar siempre pegado y se te va a pelmazar. Entonces siempre lo vamos a hacer. No echamos la leche en polvo aquí directamente, porque no va a llegar a disolverse nunca. Y luego en la llana vamos a ver puntitos blancos, que luego nos va a dar puntos de moho. ¿Y hay que la harina? La harina es para hacer el engrudo. El engrudo es que es con lo que hemos empezado a hacerlo, pero como no hemos estado todas aquí al principio, eso es lo que más ciencia tiene el engrudo. Es lo mismo que el hacer engrudo para pegar carteles, este, es lo mismo. Lo más importante es disolver. La harina de trigo siempre en agua fría o tibia. Si lo disuelves, en la... si habéis hecho bechamel alguna vez, lo sabéis, ¿no? Que si echas en un líquido caliente harina de trigo te quedan grumos. Si no, también tenemos batidoras y tenemos tal... Esto es lo de los silicatos que os quería enseñar también. Es una forma de hacer impermeable el barro o el cemento, ¿no? Uh -huh. Y es ecológico. El silicato lo que es es arena muy, muy fina. Es la arena no es ni de coña tan fina como el barro, pero es lo más fino posible. Crea como una película. Es como la caseína que decíamos antes, pues lo crea así, ¿no? Y esto, lo que pasa claro esto vale igual, 20 euros este bote, y da para 10 metros cuadrados, creo que es. ¿Y para qué se suele usar? Eso. Esto es un hidrófugo del barro y del cemento. Impermeabilizar, sí. De ¿no? Impermeabilizar. Tú esto lo tienes que poner en un spray, <risa> darlo directamente y impermeabiliza uh, el, el barro. O sea, ¿no? Yo lo suelo usar para las zonas más expuestas. O sea, si hay una esquina que sabes que se te va a mojar, después, cuando está <risa> totalmente seco, lo echas. Uh -huh. Y eso. Oye, ¿Pueden resumir los pasos, el orden de los pasos? Primero, mezclamos arena y barro en sí. la proporción suficiente para que el barro no agriete, dependiendo de la calidad del barro. Desde un máximo de, con un barro muy puro como este, de 1 de barro a 4 de arena, hasta 1-1, uno, uno podría ser, o 1-2, que sería con un barro como este, 1-3, estoy uh -huh. probando con un barro como el rojo. ¿vale? Eh, esa es la proporción de la mezcla. Barro, arena, más arena que barro. Después siempre usando el agua antes, ¿no? Sí, siempre que hagas una mezcla en... Eh, después usamos el engrudo. Cada 10 cada litros de, de barro, que en este caso serían 10 litros de barro, 40 de arena, usamos 2 litros de engrudo. Cada 2 litros de engrudo tienen un cuarto kilo de harina cocida. Cuando está cociendo significa que cuando empieza a levantarse la besamel ya está hecho. Echamos un puñado de sal para que tarde más en secar. Usamos 200 gramos de leche en polvo, que vienen a ser como unos 2 litros de leche en polvo, uh -huh. más o menos. Y usamos un litro y cuarto de, de aceite de linaza ¿Todo eso al la engrudo? ¿Todo eso se le echa? Ah. No, no, todo eso se va echando ah, en la Lo arena vamos arena. añadiendo Lo último, todo. el orden da prácticamente igual. Primero, la arena y el barro mezclados. Sí. En una, y luego hay que ir añadiendo el agua poco a poco. Por eso... Porque no puede quedar una masa muy líquida, tiene que quedar encima de la llana para poder sí. aplicarlo. Entonces, usamos el engrudo, que son dos litros. Bueno, todavía me queda seca. Usamos la leche en polvo, todavía me queda seca. puedo añadir un poquito más de agua. Sí. Y lo último que vamos a echar aquí, por ejemplo, que tenemos tres medidas, es tres litros de aceite de linaza. Comprendo. Casi cuatro. 3900 sería yo lo que echaría. Pero pues cuatro litros de aceite de linaza para esta bañera. ¿Y la leche por qué hidratarla? No se puede echar en polvo. Porque, porque si la echas en, en polvo que... no se llega a disolver. Y entonces te queda, cuando estás eh, usándolo en la llana, te quedan sí, los puntitos sí. en la masa. Vale. Y esos puntitos, luego cuando como se han humedecido, luego quedan como manchas en el barro. Ya no ha pasado. es mejor todo hacerlo lo más homogéneo posible. Y luego, lo que hay que hacer es batirlo. Batirlo hasta que tengamos una textura más o menos como esta. ¿Vale? ¿Qué ¿Se te pega? Se, se va a pegar siempre, pero la historia es hacerlo en una llana, ¿no? Las llanas tienen que estar siempre muy limpias. Siempre... O sea, ¿está está lista? No, falta el aceite de linaza. Pero es para que veáis la textura, ¿vale? En la llana no se cae. Si en la llana la pones así y esto desliza, esa realmente está demasiado, demasiado seca, ¿eh? Pero todavía hay que añadir el aceite de linaza y, y terminar de batirlo. Bien. Siempre ir con, con el punto de agua menos, porque siempre vas a poder añadir un poquito de agua, ¿vale? También siempre vas a poder añadir un poco más de arena y barro que lo seca, pero ya te rompe la proporción, un poco. Pero bueno, medio cubo de arena o medio cubo de barro siempre se puede añadir. Si luego vemos que agrieta, pues añadir, añadiré un poco más de arena. Si vemos que es demasiado polvoriento, pues eh, igual añado un poco de, más de barro. Pero... Vale, pues. Esto es así. Te lo has enchufado, ¿eh? Una vez que está mezclado. Lo has Una vez. Cuidado que está mojado el suelo. Limpia el enchufe antes de enchufar. Una vez que está mezclado, lo último es el aceitelina. ¿Vale? Y ya eso lo batimos más rápido por lo el que os decía, que hace, para que claro. no se separe el fácil. ¿Vale? vale, pues. No, dale. Vale. Para batirlo.. Es muy importante, es bastante peligrosa esta mano ah, que se más cable, que no se te meta ahí, ¿vale? Entonces, normalmente, que siempre vaya, en vez de entre, por tu espalda, ¿sabes? Ahí. Ahí. salía de esta forma pues porque como se te primero si meto ahí la mano porque si se me ha caído algo una espátula o lo que sea les va a arrancar la mano es muy fuerte y segundo el cable se puede meter ahí aparte es agua y electricidad y después es bastante lechiva pues estoy como así aparte que no muevo nada entonces es un poco hay que abrir la base tiene también el, el acelerador apretado entonces se puede quedar por ahí andando y es como trabajar desde los hombros con los brazos estirados y con la masa a nivel de la cadera ¿no? e intentar sacar el material de abajo y subirlo hacia arriba echa un poco de agua ¿verdad? Y el resto y se dejan a comer, ya está. Yo me puedo quedar mira, que soy un poco carnívoro. La cabra hay que ponerla con el estropajo. Sí, oh. sí venga, yo no quiero. Esto. Pero es que habría que quitar esto. Habría que quitar esto eh. Pero no te queda nada, Jesús. Pues, venga, dale.